¿Qué tal amigos? Happy Monday, feliz comienzo de semana para ti que no me conoces, soy Carla Donelas y hoy vamos a tener un tema muy importante porque se nos olvida esta confianza en nosotros mismos. Yo te quiero preguntar en este vídeo, unos minutos, si haces una pausa, te quiero preguntar si tú eres tu mejor amigo, ¿te tratas como tu mejor amigo? Dame unos minutos, bienvenido a este canal. Revisa otros vídeos, ojalá te, se, te gusten, te sean interesantes y de verdad te puedas sentir cómodo en este, en este gran equipo, suscríbete, no te lo pierdas, comenzamos, cómo tener confianza y seguridad en nosotros mismos, adelante. Ay, ya estamos aquí, bueno, lunes, ok. Mira, yo me permití hacerte unas anotaciones porque me da el sol directo y bueno, comencemos ya cuanto antes. La primera reflexión que yo te quiero preguntar es si eres tu mejor amigo. Con este, mmm, con este punto voy a cerrar el vídeo. Es muy interesante de que llegues al final para que te quedes con todo el mensaje completo. Mira, se nos olvida, número uno, se nos olvida bueno, pues tener confianza en nosotros mismos porque en el día a día vamos en conceptos de éxito, eh, vamos eh, envueltos en unas imágenes que no son las nuestras y que nos las venden, bueno, pues la mercadotecnia y los medios y ya sabemos de qué va esto, ¿no? Toda la industria comercial por lograr ser, tener una imagen y proyectar algo que que desde luego los modelos que están ahí que vemos tampoco lo son. Somos seres humanos todos, muy diversos, muy diferentes. Lo he dicho con, con mucho cariño a todos mis suscriptores. Somos tan tan iguales y tan diversos. Entonces creo que es necesario hablar del término el éxito. Yo sí tengo éxito y tú no lo tienes, cariño. O tú sí lo tienes y, y, tu, y tu hermano no lo tiene. O, o yo voy equivocada. Yo creo que nos tendríamos que replantear qué es el éxito para cada quien. No se vale que nos estemos comparando. Ahora sí que con la misma con la misma regla todos, ¿no? Todos tuvimos un contexto distinto, padres diferentes, una cultura distinta, eh, condiciones geográficas completamente diferentes, condiciones económicas. Entonces, eh, despójate de esta tontería de que te estés comparando con otros. Esta, esta aparente e inofensiva eh, actividad de mirar al otro y luego hacerme... Un, una revisión conmigo mismo conmigo misma muy muy dura es lo que más puede mermar mi confianza personal cuando yo inicio este vídeo te pregunto si tú eres tu mejor amigo y probablemente tengamos muchas amigas por ejemplo yo pero puede ser una amiga loca dentro de mí que lo único que hace es desmontarme los mejores momentos en los que me encuentro eh, y, me, y me genera dudas y me genera una inseguridad sobre mi físico, sobre la forma en la que me expreso, sobre la forma en la que voy a presentar mi trabajo eh, la próxima semana, sobre cómo educo a mis hijos o puede ser mi amiga interior la más neurótica que me sabotea todos mis mejores momentos. Realmente te pregunto, ¿tú eres tu mejor amigo? Haz una revisión de este punto vale Otra acción para tener confianza en nosotros mismos, además de que no te compares con nadie y habernos detenido en la reflexión de qué es el éxito, nos lo, nos lo llevamos ahí. La siguiente acción es que tú hagas de verdad eh, un ritual, un ritual como aquel que yo te pedía para despedirte de tu ex, una... Una serie de pasos en los cuales tú puedas, por favor, darte unos minutos y hacer un inventario de tus cualidades, de qué estás hecho. De, de, recuerda, por favor, mira atrás y recuerda las peores experiencias que has tenido, que has salido a flote, que lo has logrado, que tuviste esfuerzo, que tuviste disciplina, que tuviste valentía. De eso estás hecho. Y eso forma parte de ti y lo tienes, lo tienes todo el tiempo y nadie te lo va a quitar. Entonces, por favor, haz un inventario de todas tus habilidades, de todas tus cualidades. Y no las sueltes, aduéñate de esas habilidades y de esas cualidades porque nadie te lo podrá robar, nadie te las podrá arrebatar. Y cuando tú tengas un poquito de desconfianza, que te sientas un poco flojo de decir, mm, no, no, no, me, me siento me, eh, inseguro, pues recuerda todas, todas esas habilidades a las que a situaciones a las que tú te has enfrentado y recuerda estas habilidades que tuviste reúnete esto es empoderarse otro punto muy importante es volvemos a hablar, te vuelvo a pedir que hagas de verdad una pausa y revises tu lenguaje cómo te hablas ¿Cómo te saboteas? ¿Te generas dudas? Hay una palabra tóxica, terrible, y la tenemos todas las personas que podemos llegar a ser inseguros, y es el y sí. Son dos sílabas tan tontas que nos generan mucho miedo y nos generan mucha... Eh, incluso culpa, ¿no? Y si se va a sentir mal, y si me va a decir esto, y si no lo voy a hacer bien, y si se presenta fulanito de tal y entonces la cosa se complica, el y sí, quédate, por favor, mudo, mentalmente nunca te lo repitas trata de pillarte de sorprenderte cuando te lo estés diciendo y la última acción son cuatro la última acción por favor es que tú con las técnicas de pnl que no voy a profundizarme más tú visualízate en ese momento eh, el más difícil que tú tengas este vídeo es para Recapitular cosas muy prácticas y en las cuales tú puedas encontrar confianza en ti mismo. Bueno, pues visualízate. Cuando estés frente a en tu trabajo, frente a una presentación, cuando estés de cara a tus hijos poniendo límites, cuando estés con tu pareja hablando algo delicado, por favor, eh, refuérzate a ti mismo, visualízate escuchándote, sintiéndote en ese escenario, en ese momento, hace cuenta que te transportas. Eh, en un canal así como de Mindfulness y vives ese momento presente con tus cinco sentidos. Imagina tu diálogo, escucha tus palabras, observa tu rostro y entonces en el momento más difícil para ti, vuélvelo a recrear a futuro y reúnete de todos estos recursos que son tuyos. Practícalo comienza con la acción, practícalo. te mando un beso, un abrazo, soy Carla Ornella, suscríbete, únete a este gran equipo, ojalá, ojalá seamos muchos y muchos más, gracias, gracias por compartir, gracias por escribirme, un beso, chao.